Diariamente se recolectan en nuestro país 86 mil toneladas de basura. ¿Te imaginas toda esa cantidad de desechos? Cada día un mexicano produce 770 gramos de basura. ¿Te imaginas? En un mes vas a tener una montaña de ese tamaño no bueno, es importante porque de esta manera contribuimos más al medio ambiente estamos ayudando a que la basura lleve ya una organización al separarla pues bueno podemos eh, determinar cuáles son algunos materiales que podemos reciclar toda la basura que se recolecta dentro del instituto es separada en orgánica e inorgánica es más fácil cuando ya está separada agarramos la que se puede volver a reciclar y agarramos la que se puede usar como composta o se puede usar con otros usos Químicamente. Es muchísimo mejor para las personas en el momento de respirar. Más del 50% de la basura que se genera en todo el país es producida por siete entidades y Veracruz se encuentra dentro de ellas. Por ejemplo, aquí en Veracruz, hasta el momento yo estaba enterado, no había separadores de basura. Por ejemplo, no tenía separadores de orgánica e inorgánica. Y al fin y al cabo, si se separan y se vuelven a juntar, no tienen el mismo chiste las personas no es como que les interese mucho por ejemplo aquí aunque aunque lo separen va a llegar el de la basura y los va a echar en una sola bolsa las principales fuentes de generación de basura son los comercios las industrias los centros médicos y las oficinas además de que gran cantidad de la basura proviene de las casas comunes con las tortugas y todo el problema que existe porque arrojamos basura si tuviéramos ese cuidado de eh, los plásticos que vayan a un solo lado, este, las corcholatas o las de esas mismas de las cervezas, todo eso se puede usar para hacer bolsas, este, cinturones y todo eso. Entonces creo que sí, es muy importante porque pues el medio ambiente pues no se regenera, o sea, simplemente se tiene que ir cuidando cada vez más. Conviene subrayar que los intentos por eliminar la basura por parte de los rellenos sanitarios no es suficiente porque no conforman una solución para la contaminación que se produce día con día. El reciclaje es muy importante y más en las escuelas y debemos de tenerlo bien inculcado. Sin embargo, hay que hacer conciencia en que siempre cuando se separa la basura, pues cuando llegan los camiones van, van siempre al mismo lugar entonces deberíamos de tener algún método en el cual sea de que la basura que sea separada se vaya hacia un lado los desperdicios hacia otro, las tasas hacia otro y así sucesivamente pues para poder tener un mejor reciclaje. Más de 200 millones de personas están en riesgo diariamente por la contaminación por la basura, además de que el 70% de la cantidad de basura que se expone es por metales. La correcta separación de la basura es importante porque es una medida que nos va a ayudar a disminuir este, pues, los desperdicios y los residuos que se generen. El medio ambiente es nuestro, el medio ambiente es de todos y hay que cuidarlos.